Eh, pueda pueda tener conocimiento y poder eh, contar con ellos con mayor información y puedan estar más tranquilos, ¿no? más tranquilos. Viceministro comenzaremos eh, porque claro, eh, en un análisis político se puede hablar mucho de esta normativa, eh, economistas, analistas económicos pueden hablar también, pueden de, debatir horas y horas, pero nos olvidamos, viceministro, de la gente que no es eh, obligatoriamente conoce estos temas, ni tiene la obligación de conocerlos muchas veces, ¿no? Pero que, que está preocupada que hay cierta susceptibilidad porque escucha la radio, porque escucha la televisión, porque escuchan autoridades legislativas de oposición al gobierno de don Luis Arce, porque hablan las autoridades del oficialismo, eh, y hay una total desinformación. Comencemos, viceministro, en palabras facilitas, que, ¿en qué consiste la ley del oro? Mira, yo tengo ahí que, que aportar, y sí, ese es, verdad, es verdad lo que tú decías, ¿no? Y acá, no, no paras con... Elizabeth, yo no venía a hablar con Elizabeth. Yo he venido acá para hablar con la población. Sí. Y cuando en los medios se escucha a muchos analistas o en, en distintos eh, escenarios, parece que fuese un diálogo de sí. ellos, ¿no? Y, y encima que se van, se lanzan, así he has escuchado insultos entre ellos mismos y se olvidan que ellos están ahorita <risa> dirigiéndose a la población. Y esa es mi intención acá. Si yo vengo acá es para dirigirme a la población, no para hablar con mi amiga Elizabeth, sino para hablar con la población, para que ellos puedan ser, estar informados y lo voy a hacer, tratar de hacer lo más fácil posible inter, eh, mi intervención, Elizabeth. Mira, primero hay un hay un tema, eh, hay un tema denominativo mal, mal eh, eh, construido durante todo este tiempo. Se ha llamado ley del oro. Y en realidad no es una ley del oro. No es una ley que tenga que ver con el tema de qué se va a pasar en el tema aurífero, en el sector aurífero, no. Es una ley que como su nombre indica, ley de fortalecimiento de las reservas internacionales. Ese es el, ese es el primera corrección primera que habría corrección. que destacar. Sí, porque se ha estado los políticos, como tú decías, los analistas han puesto la ley del oro, no. Su nombre exacto, el nombre que tiene este proyecto de ley, proyecto aún, queridos... Sí, sí. Es ley de fortalecimiento de las reservas internacionales. ¿Por qué tiene ese nombre? Y como su nombre lo indica, es una ley, es un, un, una propuesta, un proyecto que tiene como objetivo fortalecer las reservas internacionales de nuestro país. Ahora voy a hacer algo mmm, diferente. Mira... Seguro tú, muchos de nuestros amigos, amigas que nos están escuchando, eh, cuando tienen la oportunidad de tener un ingreso adicional, tienen ahorritos en la casa, en ingresos personales, ¿qué hacen? ¿Yo qué hago? Yo lo que he hecho es tener primero, ¿no? Buscar un patrimonio. Me he comprado mi departamento, luego me, me he comprado el autito. Algunos amigos buscarán tener un terrenito, Buscar tener una casita. Tienen un es más, bueno, mejorarán la casita, la, la ampliarán, la pondrán más bonita. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo bien importante, ¿no? Tener un patrimonio, un ahorro, un activo, un activo de la familia. Y ese activo no solamente en, nuestro, en nuestra condición como padres actualmente, eh, y muchos que nos están viendo, no, sino dicen, esto es para mi hijo. Sí. Para mi hija, para, para mis nietos. Así así así así pensamos todos. ¿Sí? Y así fue. Es lo mismo en reservas. Cuando hemos hablado de una ley de fortalecimiento de las reservas, tiene ese objetivo, que el Banco Central pueda tener en activos una mayor cantidad de oro que a la fecha tiene. Uh -huh. ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué el oro? ¿por qué no tenemos divisas? Dinerito. Dinerito. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros no hemos ahorrado en dinerito? ¿Por qué nos compramos casita? ¿Por qué nos compramos un terrenito? ¿Por qué nos compramos un autito? Porque es un activo que no pierde valor. Sí. Ese activo va a ir creciendo, va a ir aumentando. Es así. Por eso pensamos en darle la fortaleza a partir del oro. Para que el Banco Central pueda, los ahorritos que tenemos en el ahorro público puedan tenerse en oro y eso vaya creciendo. Eso nos da una, un mejor posicionamiento, inclusive con, con organismos acreedores de afuera. Cuando uno va al banco, mis amigos, y dice, señor, es el banco, quiero prestarme platita. ¿El banco qué nos dice? Garantía. Sí, ¿qué Entonces, tiene? ¿Qué tiene de garantía? <risa> Cuando el gobierno, el país, tiene que recurrir a organismos internacionales a poderse prestar para alguna eventualidad, como el caso del COVID, de prestar sí. el, platita, el organismo internacional o el que te está prestando te dice ¿y con qué me vas a garantizar que me vas a devolver la plata que te estoy prestando? Las reservas se constituyen en eso, en uh -huh. un Estado. En tener las espaldas financieras para poder garantizar los, nuestras creencias uh -huh. afuera. Entonces, esta ley de fortalecimiento va a permitirle al Estado poder ampliar desde sus reservas, sus ahorros en oro, y tener una mayor cantidad de oro en reservas. Tener una espalda financiera, como se dice técnicamente, para poder espaldar. Algo que se ha estado diciendo, que el Estado, que el gobierno, que el gobierno ahora va a vender las reservas. Bueno, primer elemento. La ley, el proyecto de ley que se ha aprobado el fin de semana, dice de manera explícita, el Estado tiene que tener, por lo menos tiene que tener 22 toneladas de oro. O sea, no puede bajar de eso. Tienes que tener una casa por lo menos, digamos, en términos eh, personales, ¿no? Ajá. 22. Pero no, le han hecho un mínimo, o sea, mínimo. Nuestra intención del gobierno no es esa de tener 22, entender, ampliar. ¿Por qué se ha puesto eso? Porque estaba, estaba diciéndose, ustedes lo quieren vender todo. Ya, ok, no vamos a tener, vamos a tener por lo menos ahí 22, vamos a garantizar que el Estado va a tener 22 toneladas ahí. ¿Sabes cuánto tenemos hoy, Elizabeth? Tenemos 43, 43 toneladas de oro. Eso tenemos. ¿Lo hemos vendido? No, hemos vendido. No hay reportes en estos últimos años que de los 43 se haya, se haya vendido por estas eventualidades. Eh, sin embargo, hay que decirle a la población, viceministro, que de estas 43 toneladas, 43.05 toneladas, 42.51 están en el exterior. ¿Qué están haciendo? Y eh, nuevamente hago, esta, haciendo esta, eh, esta especie de ejemplificar en, en, en micro, eh, cuando uno tiene su casita, tiene su departamento, tiene su auto, eh, es, es, es, un, es un patrimonio que si sí bien te va a garantizar tu futuro y el futuro de tus hijos, pero tiene que trabajar de alguna manera, ¿no? Tiene que, eh, pues, eh, generar, ¿no? Entonces es lo que está haciendo, ¿no? Él entiendo el 98.7% de nuestras, eh, de nuestro oro está en el exterior generando ingresos. Ingresos. Y sí. lo que ha hecho hasta ahora, tengo entendido que son millones, millones y millones eh, de bolivianos que ha generado. Y esa información hay que darla así. Sí. Como tú dices, yo siempre voy a ir a lo, a lo más eh, Para que no popular. Sí, sí. Cuando uno tiene una, digamos, yo voy a pensar, alguien tiene su casita y tiene un departamento. Y no lo usa el departamento. Es un activo, es un patrimonio es de un la activo, casa. Es un activo, sí. No lo usa el departamento. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Eh? Ah, no, lo alquilaré, pues. Sí. Que me genere, pues, eso. Lo voy a alquilar, con eso voy a poder, poder pagar la luz de mi casa, el agua, el gas. Generamos un ingreso. Sí. Muy pocos van a dejarlo vacío el departamento, sin usar. Y, que, y encima que el departamento va a generar su gasto, ¿no? Va a tener claro. que pagar la luz, el gasto, cada mes. Si uno dice, no, mejor lo alquilaré y eso va a generar mis ingresos. Lo mismo tiene el, el Banco Central. No es que el Banco Central tiene 42 toneladas ahí en la, en la Ayacucho, en la plaza. ¿no? Sino eso es pues, gran parte de esos 43, 42,5, como ustedes dice Elizabeth, lo tiene el Banco Central ya afuera invertidos, porque eso está permitiendo tener generar ganancias ganancias que van a favor de poder solventar las distintas necesidades del pueblo para poder cubrir esas necesidades y poder y poderle darle tranquilidad al, al, al país ¿No? entonces, es falso señalar que a otros el gobierno está pensando vender, porque en realidad eso es parte del ahorro de toda la población. Nosotros vamos a seguir impulsando la compra. ¿Por qué digo impulsar la compra? ¿Por qué hago énfasis, querida Elizabeth, ese tema? Nosotros exportamos cada año Elizabeth casi 50 toneladas de oro. Mm. Se van afuera. Lo vendemos afuera. Es decir, un recurso que sale de nuestras, de las entrañas de nuestra tierra, y se van al extranjero. ¿Y sabes dónde se van? ¿Ni sabes? Se van a conformar las reservas de, de o, otros países. países. Qué absurdo, ¿no? Ese ministro. Y mira, fíjate, es absurdo. Se van afuera a constituirse reservas en los países y nosotros los bolivianos, teniendo esa riqueza, no lo estamos pudiendo, no lo estamos pudiendo aprovechar y quedarse acá. Esta normativa o este proyecto de ley está también impulsando que los auríferos o el sector aurífero le venda al Banco Central, eh, descargando, por supuesto, el tema impositivo. Es una manera también de fortalecer nuestras reservas, viceministro. Claro, el sector aurífero nos no, sí, no señalaba, bueno, yo, nosotros hemos dicho, bueno, vamos a comprar. Decía, pero no, es que yo exporto. Porque afuera me pagan el precio Más. internacional, Ajá. ¿no? El oro, entonces... Le conviene. Me conviene. exportarlo, sacarlo. Ok. Nosotros te vamos a comprar y al mismo precio que te pagan afuera. Al mismo precio internacional. O sea, no vas a perder. ¿No? Lo ¿Qué queremos nosotros como gobierno? Primero, ese, nosotros vamos a comprar el oro. El oro se queda aquí en Bolivia. Le vamos a dar liquidez al orificio le vamos la platita uh -huh. ese orificio va a ir y va a gastar en la, en la economía claro. nacional en dinero, la economía. y va a dinamizar uh -huh. mira qué tan fácil qué tan fácil cuando uno explica en palabras sencillas ¿Sí? es entender este tema y que lamentablemente muchos eh, políticos no quieren darle esta oportunidad al banco central de poder comprar no este oro y poderlo monetizar cuando sea necesario ¿No? yo te decía yo te digo, hago una reflexión y eso me ha pasado en lo personal y seguro que a muchos de nuestros amigos se les ha pasado en lo personal tenemos un patrimonio tenemos una motito tenemos un autito, tenemos un terreno ¿La casita, ahora tal vez nuestras familias también tienen eso no tienen sus pueblos tienen sus comunidades, tienen su patrimonio tienen aquí en la parte urbana tienen su patrimonio, tienen su, patrimonio? ¿Tienen su autito Elizabeth, cuando la hija se enferma, el hijo se enferma, la mamá se enferma, el, el pariente, el amigo se enferma, ¿qué haces? Muchos recurrimos a la actividad. Claro. Decimos, bueno, ¿sabes qué? Pucha, no no tengo el dinero suficiente, pucha, lo voy a vender. O me prestaré. O me prestaré, pero uno que dice, no me prestaré, o lo voy a empeñar. El sí. Torsito, o lo vende el autito, lo vende la moto, o lo voy a vender el terreno. Este es el que no lo no, no estoy usando, lo voy sí. a vender. hace eso. El año 2020 hemos hecho mucho gasto. Como gobierno, el anterior gobierno de facto, he hecho mucho gasto. Bueno, no sé dónde iría el gasto, no quiero entrar a ese tema. Pero el año 2020, el presidente Luis Arce, cuando ingresó, lo primero que nos dijo, hay que ocuparse, y te lo dije, te lo señalé la anterior vez que vi. Sí, sí. Que ocuparse la salud. Hemos tenido que comprar una gran cantidad de vacunas, de pruebas antígeno nasales, de dotar de equipamiento a los hospitales para atender a las personas a los enfermos. Y eso lo seguimos manteniendo. Entonces, ahí es donde uno siente esa necesidad de tener que usar a veces nuestros activos. Correcto. Porque es necesario. Por eso te da la espalda financiera. Ahora, con esta ley, tenemos que nosotros fortalecer, tenemos la oportunidad con el Estado de fortalecer las reservas comprando más oro. Porque para cuando tu hijo, no yo, no esta persona, porque ya estamos, nosotros somos coyunturalmente eh, autoridades y de aquí a dos años y medio vamos a terminar de ser autoridades. O perdón, yo tal vez mañana, pero el presidente de aquí a dos años y ¿Sí? medio ya no estará. ¿Y qué le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras? Tenemos que generar pues, más reservas, más riqueza, más ahorro, porque... No sabemos lo que pensará. no Habrá el año 2026, 2026, ¿qué pasará? No nos hemos imaginado que el año 2022 iba a venir una guerra. Y, ¿Y que, nos, que ha, nos ha hecho subir los precios de los sí. hidrocarburos, los alimentos, y tenemos que subvencionar más. no, nos hemos, no Nadie ha advertido que el año 2020, 2020 iba a venir una pandemia. Nadie se le imagina, nadie ha pensado en ese tema de la pandemia. Por eso es importante tener las previsiones. Nosotros como personas tomamos previsiones, ¿no? Tomamos previsiones, uno siempre dice, no, mejor voy a comprar mi casita, me voy a hacer mi terrenito y no, no guardamos la plata. ¿Por qué? Porque dicen, no, eso el terreno se va a valorizar, la casita se va a valorizar, sí. ahí no va a perder valor. Tener platito a guardar en el coche no siempre garantía. ¿Por qué se puede devaluar en algún momento? No, no, no. las cosas van subiendo, ya no puedes comprar lo mismo. pues. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que tener como Estado, ¿no? nuestros ahorros públicos que están en las reservas, en, una, en, en lo, lo más necesario posible, en lo, en lo que seamos, lo más necesario es tener en, en, una, en un activo que vaya valorizándose en el tiempo. Viceministro, ya para terminar, ¿qué más se puede destacar de esta normativa, o por lo menos de este proyecto de ley? Algo que eh, de repente tenga que ver con, eh, por ejemplo, algunas autoridades legislativas, eh, por ejemplo, de comunidad ciudadana, que han estado reacios, rechazando categóricamente porque se ha cuestionado un artículo de esta normativa eh, y que tiene que ver con... Con lo que usted decía, ¿no? La venta y comercialización de que se piensa que se va a se nos vamos a deshacer de nuestro patrimonio como bolivianos. ¿Qué piensa usted que hay que destacar de esta, de esta normativa y por qué ha habido tanto rechazo por parte, por ejemplo, de estas autoridades? Voy a empezar por lo último. Eh, mira, nosotros hemos estado advirtiendo, y si tú, Elizabeth, lo haces de manera objetiva, revisas la prensa desde inicios de año eh, y lo que pasó en noviembre del año pasado y la apuesta de muchos sectores de la oposición y también con radios al gobierno, están apostando a, y lo tengo que decir claramente, a un tema de acortar el mandato de nuestro presidente Luis Arce. Entonces, acortar el mandato del de de presidente Luis Arce, eh, la, la, la, posibilidad, la, la, la, la posibilidad y la salida que le han buscado es buscarle y cuestionar toda medida que vaya eh, con ese objetivo De crear un malestar en la población, de crear en la población ese miedo ese, Como yo te decía, la incertidumbre, ¿cómo se traduce la incertidumbre? Es un miedo Mañana ¿qué pasará con el dólar? Dice que va a subir el dólar no Dice que nuestra platita ya no va a valer nada ¿No? Les, los oídos en, la, en los minibuses, la gente hablaba, nos van a quitar nuestras casas, dicen, uy, no, este gobierno, ¿qué quiere Nos han metido, nos quieren meter en la cabeza ese, ese miedo, esa incertidumbre de que el gobierno, no lo, que está haciendo mal las cosas y que está buscando simplemente un tema eh, partidario, sin olvidar de la población. El gobierno, no. Nuestro presidente Luis Arce en ningún momento va a hacer eso. Y te lo puedo, te lo digo, te lo puedo asegurar, la vez que venga, lo voy a ver. Lo conozco al presidente hace mucho tiempo como persona, como profesor, como amigo, eh, pero ahora lo conozco como presidente. Es un presidente. Nuestro presidente siempre hace énfasis, como lo ha hecho desde el primer día, desde que ha, visto, que ha estado como presidente. Pensar en la población, en los más necesitados porque sería fácil decir ahorita Elizabeth, si levantaremos la subvención no gastaremos en la, en la subvención de la gasolina y el diésel facilito, levantaremos que la gente pague nomás lo que valga la gasolina o que pague nomás lo que valga el, la harina para hacer el pan de batalla como Perú, como Argentina como otros países como sugieren muchos analistas sí. muchos políticos, el gobierno debía revisar la subvención, la política de subvención, claro es bien fácil decirlo ¿no? Cuando uno no piensa en la gente, pues, aquí entonces, tenemos que pensar en la población, porque es el quien va a sufrir. O en las consecuencias, viceministro, ¿no? Pues, digo, vayamos pensando en las consecuencias, pues, las cosas pues, van a venir uh -huh. después, pero la población es la que sufre. La población va a reaccionar, obviamente, las cosas lo sacarán al presidente, pues es lo que quieren, eso es lo que quieren. Que haya una inestabilidad, que la gente entre en zozobra, en miedo, en incertidumbre, y los sacar al presidente. Y el presidente dice: No, nosotros vamos a pensar en la gente, pensar primero en la gente, en los más necesitados. Y en ellos hay que darles certidumbre, garantizarles que el día de mañana nuestra población pueda seguir comprando su pan de batalla a 50 centavos, pueda seguir nuestro compañero transportista comprando la gasolina a 374, para que todas las economías, los precios estén estables en la economía y nuestra población se sienta tranquilo, hoy pueda dormir tranquilo, porque mañana no va a pasar nada en la economía, nos han venido diciendo que vamos a devolar, que el gobierno va a subir los precios, que se va a levantar la subvención, que mañana va a ser un, mañana va a ser un caótico Bolivia. Nosotros estamos trabajando para que nuestro país siga creciendo. Estamos creciendo, Elizabeth, estamos creciendo. Yo te lo mostré en cifras la anterior vez cuando te, te, te visité. Sí. Estamos creciendo en la economía, estamos, tenemos estabilidad en los precios en la economía, y eso es un tema, es un patrimonio de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestra gente, y eso se lo ha ganado y eso tenemos que garantizar como gobierno y esta ley del oro yendo a la primera parte de tu pregunta esta ley del oro contribuye a eso. va a darle espalda financiera al estado para poder el estado poder ahora con esta ley poder suministrar aquello que el estado ahorita nuestra gente anda especulando no hay, no hay dólares uh -huh. con esta ley vamos a empezar a inyectar más dólares en la economía para que esta sensación esta incertidumbre de los dólares ya se normaliza. No va a haber crisis económica en nuestro país, como se está rumoreando en varios sectores. No lo va a haber. Habrá estabilidad económica en nuestro país. Se pretende dinamizar más la economía nacional. Eso es en lo que se está trabajando. Mira, eh, nosotros hemos estado con el presidente. El presidente ha salido hace más o menos dos semanas atrás. Nuestro ministro estaba reunido con los inversionistas en el extranjero la semana pasada, hace una semana y media atrás, y nuestro presidente este fin de semana en el gabinete empleado civil, claro. Nosotros vamos, estamos construyendo un país de una estructura productiva más amplia. No, vamos a, no, no tenemos que pensar solamente en abocar nuestras moneditas o poner todo en la canasta del gas. Hay que construir un país con una base más amplia, más industrializado. ¿no? Pues lo hablábamos. La planta de fertilizantes granulados, NPK, vamos a decir la planta de diésel ecológico, la industria boliviana del litio, el tema del mutum, la planta de, de, de refinación del zinc, plantas de. Va a haber más de, una cuaren, más de 40 plantas alrededor del zinc, la industria de la química básica. Vamos, nuestro proyecto como gobierno, nuestro plan de desarrollo, nuestro plan que tenemos para el pueblo es un país más industrializado para que nuestro pueblo pueda gozar de más ingresos más empleo y de mayor sentidumbre, mi querida Gisella. Viceministro, yo le agradezco mucho por esta información tan clara tan oportuna y que creo que a más de uno va a dejar tranquilo, eh, porque, bueno, eh, eh, el, lo que más quiere el boliviano y la boliviana, el ciudadano y la ciudadana, es precisamente tener esa tranquilidad en el marco de la estabilidad económica. Mientras estemos establemente económicamente, pues vamos a estar bien, creo que todas y todos. Muchísimas gracias, viceministro, por su visita. Elizabeth, a ti las gracias, siempre un placer y un gusto estar en tu programa. Y un saludo a todos los que están viendo y escuchando el programa del día de hoy. Nos vamos con la pausa de las 11 de la mañana con 30 minutos. Nos pasamos, valió la pena. Enseguida volvemos ya con los últimos minutos de esta su revista compartiendo la mañana. Hemos estado.